Vamos a presentar, ya están con nosotros los chicos de Conducta Calle Hoy nos acompaña Gaspar Contreras, amigo de la casa que ya lo conocimos Pero además Beto Palta, que la vez anterior no nos había podido visitar no había estado aquí con nosotros, así que bienvenido Beto por primera vez a Mejor de Mañana. Tengo. Un gusto recibirte bueno, Gaspar, un gusto tenerte acá con nosotros también. Placer enorme. Agradecido como siempre y hoy me quiero quedar, porque la última vez que vine habían hecho quinoa. Con... Ah, me era quiero? una receta sí, muy no fina Sí, sí, sí. Ok, sí, sí, hoy, no hoy se queda entonces sí, para, el, sí, sí. para el budín de pan. Bueno, presentarles a, a Conducta Calle es un grupo que, que se formó en contextos de encierro, no vamos a decir así, dentro de la prisión, porque Gaspar fue quien emprendió este proyecto de buscar el bienestar ¿no? dentro de las cárceles de proponer diferentes actividades, todo esto para de cierta manera motivar la reinserción ¿no? y, que, y que ese tiempo allí se haga más, más ameno, ¿verdad? Que no se convirtiera justamente en tiempo ocioso, uh -huh. en que las personas que estuviesen privadas de libertad pudiesen encontrar algún sentido para trabajar uh -huh. allá adentro, que no estuviesen todo el día sin hacer nada, amén de que haya escuela, universidad, talleres... Teníamos muchos chicos con otras capacidades que uh -huh. habían que explotarla. Claro. Uno de los casos es el que vemos la, el año pasado con Diego. Claro, que Diego fue el, que el primero no que, que recuperó uh -huh. su libertad, que sí. Bueno, sí, ya lo, lo van a ver a Diego. Y ahora hace dos semanas nada más que ¿Dos está... ¡Dos semanas! Semana. Wow, ¡Guau! <coughs> ¡Y Ha sido difícil adaptarse, pero uh -huh. tranquilo. ¿Cuánto tiempo estuviste privado de cinco tu libertad? Años. Cinco años. Y luego de cinco años ya. Volviendo Con a la vida. muchas ganas de hacer música, sí, más bueno. que nada eso. ¿Cuál es tu, tu rol en la banda? Soy el cantante. Ah, el cantante, bueno, claro. Es la figura. ¿Es la figura? Es la ¿Cómo iban a seguir <risa> si no? duda. Claro. Si no y ese tiempo estuviste es practicando, vocalizando... Gracias a Dios y sí, fue... Bueno. Um, bueno, me encontré con mi compañero Diego y Di Rocco, uh -huh. que ya lo conocieron ya en otra, en otra entrevista y pudimos empezar a armar de a poco lo que es Conducta Calle hoy en día. Uh -huh. Nos tomamos el trabajo con Diego de enseñarle a otros presos, porque uh -huh. es muy difícil conseguir buenos músicos. Uh -huh. Y ¿Vos eras músico previamente, sí. antes, antes de sí, Conducta Calle, antes de la cárcel? Diego, ah, sí. bien. Ya nos dedicamos a esto ya de... Claro, bien. De, de, de lleno. Me ¿Y ¿Cómo surge la, la propuesta de Gaspar de sumarte a este proyecto? ¿Y cómo en su momento vos, vos lo encaraste? Decís, estaré preparado pa, para insertarme uh -huh. quizás en una banda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomaste en su momento? Y bueno, hoy con el paso de los años, ¿cómo lo vivís también? Jamás pensé hacer música allá. ¿Fueron ¿No contaba, los primeros incluso cinco con los, meses... con los recursos o no? Sí, los primeros cinco meses que caí fue muy difícil. Ajá. Estuve en otro penal y de ahí uh -huh. me trasladaron allá. Uh -huh. Iba todo argudo. Uh -huh. eh, la verdad que la pasé mal. Y bueno, y ahí me encontré con él, que siempre le decimos es de nuestro ángel. Y bueno, con mi amigo Diego, que ya habíamos tocado en la calle anteriormente. Y nada, me escucharon cantar y, y con Lucas Aja, que es nuestro productor musical. Gracias a ellos pudimos ensamblar esto y ya estaba armado Conducta Calle uh -huh. cuando yo llegué ya había otro ah, cantante. Bien. Justo el día que mismo me trasladan día. a mí, se lo llevan al bicha. El mismo día ah, que lo trasladan ah, lo ah, llevan mira. al bicha, el que es nuestro compañero. Mira. Está, mira. Con la incorporación, claro. Cuando uh -huh. surge Conducta Calle, el, el, el, el primero que nos contacta es Diego, él viene de familia de músicos, su sí. abuelo, su papá son uh -huh. músicos, y empezamos a tocar... Esto ya lo hemos hablado, con tachos de basura, sí, con botellas con de plástico con arroz, con claro. lo que había. Y el cantante, que teníamos el bicha, le ponía toda la buena onda que te uh -huh. puedes imaginar, pero... La misma buena onda que puede poner Lucas cantando boleros, o sea, era <risa> un desastre no, mi compañero, no me despecie, mi compañero, él lo vamos a muerte, no, él te era lo defiendo a muerte Pero le ponía la mejor voluntad, claro. íbamos a los pabellones, tocábamos para el sí. día la madre, pero uh -huh. con muy buena intención, Obvio. intención solamente claro. El mismo día sí. que se va el bicha, me presentan a las seis y la tarde, yo me tenía que ir al penal, vení que lo tenés que conocer y llegué, estaba con barba, con una manta arriba Después de tres días haber estado en, en, en el patio de traslados O sea, sí. sin acceso a una ducha, a un cepillo de dientes un... Me acuerdo que estaba comiendo una galleta de chocolate Y le decía cantar Cuando lo escuché, cuando dije, llegó del es cielo él, claro. o sea, A las 10 de la mañana se llevaban uh -huh. a uno 6 de la tarde estaba llegando el veto el y, y vos Gaspar, antes de, de este proyecto ¿Habías escuchado quizás algún tipo de actividad similar dentro de las cárceles? O de cierta manera, esto vino a innovar los procesos culturales en las cárceles son muy fuertes uh -huh. ¿sí? Se trabaja mucho eh, Obviamente con los recursos que brinda el Estado Con lo que se puede llegar a conseguir de donaciones O sea, nada uh -huh. nada. Eh, han habido proyectos Una revista hubo hace un par de años Oveja Negra que fue un éxito Pero de esta magnitud donde los principales artistas de la República Argentina se comprometan, donde todos los medios de comunicación acompañen, todos, cuando digo todos los medios, estamos hablando de uh -huh. los medios nacionales, medios internacionales CNN en Miami eh, medios locales, o sea, todos los medios acompañen los jueces acompañen uh -huh. teníamos jueces que hablaban directamente con ellos uh -huh. eh, ahora si sí, él puede contar una experiencia sin nombrar a dónde porque es de otro canal okay. de, otra, una experiencia <risa> de una jueza que un mes antes de que él obtuviera su libertad, le cedió el derecho, le dio la posibilidad de uh -huh. que se por 12 horas a un casting. Ah, mira. Wow. ¿El casting ¿Cómo del, fue esa experiencia? Vamos a decir, el casting sí, de, la voz. de la voz. Bien, claro. listo, no importa, <ríe> se sabe. Qué bueno. Bueno, este, me gustaría saber este, desde tu lado, Beto, cuáles son tus sueños, cuáles son tus aspiraciones, ahora que, que ya cumpliste con tu condena y además, si puedes dar un breve mensaje, porque siempre el objetivo detrás de, de la prisión y demás es reinsertar. A esa persona socialmente, no estigmatizarla, no, no excluirla, no, no dejarla de lado una vez que, que cumple con ese tiempo en, en prisión. Totalmente, sí, mi idea es ahora eh, poder llegar a vivir de esto. Uh -huh. No volver a Dedicarte cometer los, de lleno No a volver música. a cometer los errores que cometí, uh -huh. por eso trato de no juntarme con nadie. Voy a. Este, he estado disfrutando mucho de mi familia, que uh -huh. me hizo mucha falta, la verdad. muchas pues la familia es la que a uno lo, lo encamina, sí, sí. lo orienta para. Y, sí, aparte que, viste, lo más doloroso de esto es salir y no encontrarte con gente que ya no vas a ver. Ajá. Gente, claro. mis mi abuelos, por ejemplo, con la pandemia perdí a mis abuelos, ah, perdí a mi sobrino, uh -huh. perdí a mi tía. Claro, han sido momentos durísimos más allá de vos estar privado de, de tu vida. Y libertad. no los volvés a ver. Y mensajes para, para la gente, qué sé yo, para los pibes que piensen. Uh -huh. Que piensen que hay diez mil cosas para hacer en la vida. Claro. No solamente el lado fácil, lo que es la droga, eso uh -huh. te lo pintan de colores, pero a mí me costó cinco años. Seguro. Eh, y también y... el arte, uh -huh. perdón, el, sí. te, te ayudó no a transitar esta situación. El arte te salvó de cierta manera. Sí, fue mi cara a la tierra. Totalmente. Si no sido por la música, no sé dónde estaría hoy. Uh -huh. Hoy vos sos papá, Beto, mm, te... Tengo un hijo. Tengo un hijo. Sí. Bueno, y me imagino, no conmigo, pero ajá, sí, se llama bueno, Francisco. ¿no? ¿Lo ves a, a Fran? Sí, sí, y, sí, sí a la de mi casa. Sí. Y me imagino que de toda tu experiencia a él le quedarán muchísimas enseñanzas, ¿no? Sí, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué le dirías vos hoy a Fran con, con, con lo que te tocó vivir? Que siga vivir? adelante, que uh -huh. trate de no cometer los errores que cometió uh -huh. su papá. Claro. Y a todo, en general, a todos los chicos. Hay muchas maneras de salir adelante. La música es una buena. El sí. deporte. Tengo a mi sobrino que está claro, jugando en Hobbit sí, Cruz. el deporte mm, siempre? Seguro. Tengo a mi sobrino Bruno pasión. que juega en la reserva de Bobby Cruz ahora uh -huh. ya. Así que... ¿Cuál, y te, ¿Te ayuda a alejarte quizás de esos entornos tan, tan tóxicos, tóxicos y de niños dañinos, digo, que, que, que, que impulsan quizás a los chicos a cometer este tipo de, de errores que, bueno, que pueden sí. costar muy caros. Sí, o pedir ayuda también antes uh -huh. de cometer un acto delictivo, alguna situación de, de ese contexto. Pedir ayuda, recurrir quizás eh, a alguna. Personas idóneas al arte, al deporte, que también son herramientas que te pueden guiar o ayudar para no caer sí. en los sí, situación. Sí, lo más fundamental compleja. más que nada es siempre confiar en los padres. Uh -huh. Ajá. Hablarlos, preguntarles una duda que tengan algo, siempre claro. contarle y no tener miedo, decírselo y siempre con la verdad. Seguro. Uh -huh. Eso es algo muy importante. ¿Qué se viene este año para, para Conducta Calle? Ahora que lo, lo tienen a Beto, que ya uh -huh. tienen al cantante y uh -huh. pueden seguir impulsando este proyecto. Bueno, hay muchos proyectos por delante. Eh... A ver, justamente cumplen 25 años, una de las bandas más importantes de Córdoba. ...festivaleras y nos han invitado a ser hacer, a hacer parte... ¿Qué, qué banda de es? Los Caligaris. ¡Ah, oh, bueno. qué bueno! Los Caligaris. Ah, claro, los Caligaris, sí, a ver sí, qué sí, estamos sí. hablando. Estamos viendo, esto no puedo decir el nombre, pero estamos viendo de firmar contrato con la discográfica... ...de uno de los artistas populares más importantes de la Argentina. Ah, bueno, pero muy no bien. No puedo decir el nombre, pero no, no hemos firmado. Claro. Eh, bueno, y, y la idea Azul. es, ahí están en las redes, arroba Conducta Calle, contrataciones, eventos... Uh -huh. Estamos disponibles, a ver, el objetivo es que los chicos... Muestren su arte, muestren la calidad que están haciendo Hoy hemos venido solamente con, con música, con voz y teclado ¿Mm? Pero la banda se está ampliando claro. Recién el Palta lo decía Lucas Saja está rediseñando el concepto de la banda Para hacerlo un poco más popero Ajá, eh, y, y que tenga otro, otro engranaje más Y que sea más fácil de trasladar equipos bueno, hay muchos proyectos muchos. Queda todavía la, la, presentar la canción que hicimos con Caligaris, con Adriana Varela. Tenemos una entrevista programada con, con el presidente en algún Ajá. momento del año, donde Adriana Varela se comprometió a acompañarnos, ¿Sí? Adriana Varela, Víctor Heredia, ¿Sí? a acompañarnos. ¿Sí? Nada, y que los chicos empiecen a vivir sí, de esto. porque este es un modelo para copiar, además, Gaspar. Ajá. Más allá de, de, del hecho puntual de conducta calle y de, del éxito que están teniendo, estaría bueno que se pueda replicar este modelo... Las cárceles de la provincia, Segura. de todo el país, de seguir generando espacios para la reinserción, para motivar a esos chicos, porque muchas veces la cárcel me imagino que debe ser un lugar que te hunde. Decís, bueno, de, de acá no tengo vuelta atrás, de acá no no, no voy a poder reconstruir una vida futura. Y de esto de cierta manera es una motivación, es una luz ah. al final del túnel que dices ah, mira, yo puedo encontrar la beta por acá. O sea, la música, el deporte, una formación, un oficio. La, el, los estudios, a ver, teníamos el claro. caso de, de Ignacio que uh -huh. estuvo en, salió en Canal 7 en, en, en el... En el noticiero, Ignacio se recibió en una universidad privada Que claro, los padres fíjate. pagaron en tres años A ver, tres años y seis meses se recibió de licenciado Ajá. Cualquiera oh. de los que estamos en libertad Nos demoramos cuatro, cinco, seis claro. un poco más Y él, aprovechó ese, él aprovechó ese tiempo De reflexión, para Y empezó estudiar. a estudiar, y se dedicó a estudiar No le regalaron nada y hace un mes se recibió de licenciado en administración de empresas claro. O sea, utilizar esos momentos uh -huh. Recién decía Lucas, evitar caer pero un momento que se cae, porque sí, hay cuestiones inevitables. Se puede inevitable. pasar, sí, se puede sí, pasar su nadie está este exento humanos, de la cárcel. Sí. Una vez que caes en, en un contexto de encierro, poder encontrar ahí mismo ese lugar para uh -huh. poder florecer. Este es el mejor ejemplo. total ¿Vos, Gaspar, ¿se, seguís trabajando o, o ya por el momento no, no estás más? No, no, no estoy trabajando más en la cárcel, uh -huh. eh, estoy trabajando en exclusivo con los chicos y trabajando... Cuestiones privadas mías uh -huh. que tienen que ver con los contextos de encierro, ya el mes que viene vendremos a presentar el libro acá, si Dios quiere, Perfecto. Eh, con los contextos de encierro y todo enfocado, toda la energía puesta en que ellos cumplan su sueño, en que yo pueda cumplir mi sueño con ellos, en, en verlos tocar en algún escenario gigante, uh -huh. lamentablemente por los tiempos de, de la libertad de del Beto no alcanzamos a como decimos a mojar ninguna vendimia ni ningún festival claro. pero bueno, ya nos no va a faltar oportunidad pasar. te digo claro, ¿a poco? Obvio, sin duda sí. no va a faltar oportunidad bueno los saludamos a Diego que ya Hola, está amigo. por ahí con Bienvenido. nosotros que Bien. nos había eh, visitado anteriormente y Beto cuando quiera todo lo dejamos ¿No ir para allá y sí, cerramos este pequeño sí. bloque con música me encanta Conducta Calle para vamos. todos ustedes fuerte el aplauso vamos con todo ¿eh? Sí. cuando quieran chicos ¿Estamos? Ahí va, ahí está Ayer te vi no podía creer Lo que pasaba por dentro de mí Te miraba y no te pude decir nada Yo no sabía cómo era estar así Iluminando nuestro propio cielo Os apareciste en mi vida Same muy fuerte amor, manteme hacia tu. Llámame Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me enamoran más Tú llámame otra vez yes. Tus palabras valen más, me acarician siempre como si nada Acariciame, Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré ahí quieres Ejemplo ¿no? de que, que la vida da segundas oportunidades Que se puede, puede salir, que se puede salir sin cual. ¿Nos regalan un tema más para irnos a la pausa? Hacemos una acústica Dale. Dale. Romántico. ¿Con qué vamos? gusta a mí? ¿No es de nosotros? Espero que les guste ¿Está perfecto? Si sí, yo siento que me vuelvo loco Y me voy enamorando así poquito a poco Y qué tal si de repente te olvidas de mí No entendí por qué el amor me hizo tanto daño Y la herida que quedó no la curan los años Y presiento que va a ser igual esta vez yo te pido por el favor que me dejes y yo te pido por el favor que te alejes y ya no me mires así que me estoy Estoy